Soy tres Tendero y voy a presentarte el curso de Viudanza y gestación para parejas embarazadas, la lleva aventura de la maternidad y la paternidad consciente. La Viudanza nos aporta vincularnos al nuestra cos y al, al cos del nuestro bebé de una forma afectiva y consciente. Inclora a la parella en todo el proceso a mirar el dolor y poderlo transitar a conectar a nuestros instintos y la saviesa de la vida que nos porta a bon terme y poder viure la gestación y el par como un proceso de plenitud, de joya y de mucha alegria Si todo esto resona, vine a MOU, te esperamos aquí